Hola. En este videotutorial veremos cómo instalar el programa de visualización y análisis de imágenes astronómicas SalsaJ, que nos permite trabajar con las imágenes del Observatorio Las Cumbres sin tener que descomprimirlas. SalsaJ es un programa que se basa en Java, en Java, y por tanto lo primero que tenemos que hacer, si no lo, si no lo tenemos ya instalado en nuestro ordenador, es descargar e instalar Java. Vamos a ver cómo hacerlo. Para descargar Java vamos al sitio oficial www.java.com y pinchamos en este icono para la descarga gratuita del programa. Hemos descargado el programa eh, Java, entonces nos vamos a nuestra carpeta de descargas, hacemos doble clic en Windows y aceptamos que la instalación del programa. Bien, se nos abre una ventanita de instalación en la que pinchamos en instalar y procedemos a la instalación del, del programa. Así que mientras está instalando Java, nos vamos a la página oficial del proyecto Hanson Universe, eh, la parte eh, europea que es el proyecto que, des, que ha desarrollado el, el programa Salsa Jade. Pues, Nos vamos en el navegador, nos vamos a la página oficial del proyecto Hanson Universe, y aquí tenemos eh, la parte de software, pinchamos, y aquí a la izquierda encontramos el manual para poder usar el programa, y lo primero que tenemos que hacer es, descargarlo e instalarlo. Bien. ¿Qué tenemos que instalarnos para que Salsa J funcione correctamente? En primer lugar, vamos a ir aquí a lo que pone eh, versión with macros, con o sin imágenes asociadas, y seleccionaremos el, el software que corresponde al sistema operativo que estamos usando. En mi caso, voy a descargarme Salsa J sin imágenes asociadas y la versión para Windows, que es el sistema operativo que yo estoy usando. Pinchamos aquí, y se nos abre esta ventanita donde le vamos a decir que guardamos el archivo. Bien, lo voy a guardar en descargas. Nos vamos a nuestra carpeta de descargas y hacemos doble clic en el instalador que acabamos de descargarnos. Permitimos los cambios, permitimos que se instale Salsa Y, le decimos que sí y comenzará la instalación de Salsa yay Bien, se va a guardar en la carpeta Program Files 86 y el nombre que tendrá es Salsa J. Le decimos, hacemos clic en Install y aquí ya eh, se ha completado la instalación. Le damos a Close. Bien, ahora tenemos que volver a, el, a la página web del proyecto Hanson Universe. Y ahora nos vamos a ir a la parte de arriba en la, de la página de descargas en la que nos encontrábamos, y aquí encontramos una actualización de febrero del 2018 eh, con un, un ficherito que tenemos que descargarnos que es punto que sí, es una carpeta comprimida, y lo que hace esta actualización es que nos permite trabajar directamente con las imágenes comprimidas, que tienen eh, extensión punto .fz, que son justamente las imágenes que nos devuelve, eh, que nos dan los telescopios del Observatorio de las Cumbres. Entonces, esta extensión lo que nos permite, es, o esta actualización de Salsa Y, lo que nos permite es trabajar directamente con las imágenes comprimidas sin tener que descomprimirlas primero, de forma que así ocuparán menos espacio en nuestro ordenador y pues nos será más fácil trabajar con ellas. Bien, entonces pinchamos aquí, guardamos también esta carpeta comprimida en, en, en descargas, será la carpeta salsa.yay.yar, la guardamos y de nuevo volvemos a nuestra carpetita de descargas y lo, que, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta carpeta comprimida salsa salsa.yay.yar la seleccionamos para extraerla. Vale, le damos a extraer. Y aquí pinchamos en extraer todo. Vale, nos la va a guardar aquí en, en, en downloads. Nos va a extraer esta carpetita. Bien, aquí tenemos el contenido de la carpeta que ultima la actualización que acabamos de descargar. Bien, ahora el siguiente paso es buscar la carpeta donde se ha instalado el programa SalsaY, que lo teníamos en, perdón, en O, bueno, en, en este caso en C, eh, archivos de programa 86, y aquí tenemos la carpeta SalsaY. Bien, entonces lo que vamos a hacer es de la actualización última que hemos descargado. Vamos a, mover, vamos a mover el archivo Salsa -y, que es el ejecutable, lo vamos a mover a la carpeta donde tenemos instalado el programa. Aquí lo movemos. Y lo reemplazamos, ¿de acuerdo? Bien. Necesitará proporcionar permisos. Exacto. Continuar. Bien, ya hemos sustituido el ejecutable salsa J por el nuevo de la actualización de 2018. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ahora nos quedan solo unos pocos pasos. Bien, aquí este, eh, este ejecutable es el, el primero que se instaló, entonces lo que tenemos que hacer es eliminarlo, porque este es el que no nos va a funcionar con las imágenes del LCO, y ahora nos vamos de nuevo a la carpeta del programa y aquí en salsa y el punto ya que es el ejecutable pinchamos en el botón eh, derecho del ratón y vamos a pinchar en crear iconos de acceso directo desea, nos pregunta si desea colocar el icono de acceso directo en el escritorio le decimos que sí y ya tendríamos en el escritorio el nuevo icono de acceso directo al programa salsa Yay, ya con la actualización de 2018, que nos permite trabajar directamente con las imágenes del Observatorio las Cumbres, del LSO sin tener que descomprimirlas. Simplemente haciendo doble clic en el icono ya se nos abre el programa Salsa-Yay. Esta, esta ventanita podemos cerrarla y ya podemos empezar a trabajar con nuestras imágenes astronómicas tanto las del LCO como las que hemos obtenido con el telescopio Liverpool o con otros telescopios. En el siguiente videotutorial verán cómo podemos trabajar con las imágenes y si tienen problemas con la instalación de Salsa -J, o no se les abre directamente al hacer doble clic y les sale un mensaje relacionado con Java, eso puede estar relacionado con el Firewall de, eh, de nuestro sistema operativo, y pueden encontrar en la sección Preguntas de la web de Peter, encontrarán cómo solucionar estos problemas del firewall con el programa Java.